Entonces, nosotros como instituto somos eh, únicamente meros gest, eh, gestores de la convocatoria, ¿vale? En eso, ¿qué os queremos decir con esto? Que nosotros muchas cosas o muchas ideas de las que teníamos a la hora de dirigir la convocatoria no hemos podido llevarlas a cabo porque está dirigida a ciertos criterios, a ciertos requisitos y no nos hemos podido salir de ahí, ¿vale? Tenemos, bueno, desde el Gobierno de Navarra hay un, se hizo un, un departamento... Un, de proyección internacional, que es el que asesora todo este tipo de programas de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de manera, a grosso modo, ¿qué se subvenciona? Bueno, pues proyectos de digitalización de entidades, empresas, autónomos y, importante, las fechas que se hayan realizado desde el 1 de enero del 2021, eh, sí, desde el año pasado, hasta el 10 de octubre del 2022, ¿vale?, ¿Qué se subvenciona? Se subvenciona la adquisición de equipos informáticos ¿m? y otra gran estructura que es la creación, adquisición, actualización o tratamientos de software o de licencias específicas que se puedan crear, ¿vale? O aplicaciones, etcétera. Tenemos que tener en claro que no se subvenciona. No se subvencionan suscripciones temporales de algunas licencias. Vale, tampoco sistemas operativos, por ejemplo, la licencia del Windows o la licencia de Office, ¿eh? ese tipo de cosas no se subvencionan, ¿vale? pero lo que es tema de creación, o sea, de aplicaciones, sí. Y, por último, el IVA. cuando no sea susceptible de recuperación o compensación? En vuestro caso, en el caso de empresas de autónomos, eh, entiendo que no será... Eh, computable para vosotros esto, sino que es más en algunos casos de entidades deportivas ¿vale? eh, ¿Qué cantidad tiene esta convocatoria? Pues son eh, dos partidas, una para empresas y autónomos de 400.000 euros y otra respectiva del mismo importe para entidades deportivas ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos, cuántos proyectos podemos presentar como entidad? Ilimitados, ¿vale? Eh, cada proyecto Tendrá que tener una solicitud independiente, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que cada proyecto se va a subvencionar un 90% de los gastos subvencionables, ¿eh? que hemos puesto en el apartado en la diapositiva anterior, y que tenemos un límite por entidad de subvención de 25.000 euros, ¿vale? Es decir, si presento un proyecto, podré recibir un máximo de 25.000, y si. Y si, y si presento 10, lo mismo, ¿de acuerdo? En cada uno hay X cantidad y cuando ya llega a ese tope no se podrá subvencionar mayor cuantía, ¿de acuerdo? Requisitos generales para los solicitantes, bueno, hay una pequeña diferencia entre empresas y autónomos. Las empresas, bueno, pues tiene que ser del ámbito del sector deportivo y tienen que estar en unos CNAES correspondientes, ¿vale? Eh, los marcamos ahí, ¿eh? Y en cuanto a personas trabajadoras, que tiene que ser lo mismo? Actividad en el sector deportivo, que se tendrá que demostrar tanto de empresas como de, de autónomos, y un IAE que esté relacionado con el sector deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, otro requisito que es conjunto para todos sería que deben estar en activo y que deben realizar actividades abiertas a la participación en general de la población navarra, ¿vale?, en 2022, es decir… No consiste en ser un, un, una empresa que está trabajando en el ámbito deportivo, sino que tiene que ofrecer eh, una serie de actividades para la, de actividades deportivas para la población. ¿vale? Ese es el requisito del tipo de empresa de esta convocatoria. Y luego el resto de requisitos bueno comunes a todas las convocatorias de subvenciones que hayáis podido presentaros, que ellas exigen pues, en, el, en, la, en los documentos eh, y anexos que hay que presentar en la, en la ¿eh? Vale, entonces, ¿hasta cuándo tenemos para presentar nuestro proyecto? Hasta el 10 de octubre. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? Que es una convocatoria en régimen individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Conforme se van entre, eh, solicitando proyectos, se van valorando, se van evaluando, se van concediendo. De manera que cuando se agota el dinero, ¿eh? si se agota el dinero el 1 de agosto, pues entonces... Ya no podríamos acoger más proyectos, ¿vale? ¿Eh? Es la, lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Qué sí. quiere decir régimen individualizado? Se va por orden de llegada. Eso es. Y siempre tenéis en cuenta eso. La, eh, se valorará por orden de llegada, ¿vale? ¿Cómo debemos realizar esa presentación de nuestra solicitud? Pues tenía que ser un proyecto que ya se haya finalizado y que se haya pagado. ¿eh? Y tiene que ser de manera telemática. Eh, nosotros pasaremos este documento eh, en PDF vale, y a través de, del link donde pone de manera telemática, ahí tenéis eh, el, la, el catálogo de trámites al que accedéis para hacer la solicitud. Vale, Entonces vamos a ir en un momento, pinchamos en el link, vamos a ir a la página donde vosotros tendríais que presentar de manera telemática, es decir, vais a tener que tener sí o sí un certificado digital para presentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta será la página en la cual vamos a tener toda la información de la subvención, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en normativa estará la orden foral que tiene las bases reguladoras y en documento a presentar eh, tiene todos los documentos, eh, todos los anexos que habrá que presentar. Eh, ¿Cuándo va a salir? Pues bueno... Tenemos, eh, nos han comentado como ya está en el BON eh, mandada, la están tramitando y parece que a finales de abril eh, nos podemos dar una fecha concreta, pero hacia finales de abril de este mes eh, será cuando salga, o sea, en unos 10 días, una cosa así, ¿vale? Y a partir del día siguiente que entre que aparezca en el BON, que sea publicada, aquí en esta página aparecerá un botón que es tramitar. A partir de ese día el día siguiente de la publicación podremos tramitar esa, esta subvención, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que es de manera telemática, por si tenéis que hacer algún trámite ahora para ya empezar a tener el certificado eh, que no esté caducado o sacaroslo, etcétera, ¿vale? Y vamos a pasar un poco a ver qué documentación tenemos que presentar, ¿vale? Entonces, en un principio ahí, habrá un formulario de solicitud, ¿vale? En el que hay que rellenar una serie de datos, y tenéis que tener especial atención en hacer una serie de declaraciones responsables. Es decir, para poder ser beneficiario de una solicitud, hay que estar. Hay que hacer unas declaraciones responsables sobre la ley de subvenciones, sobre la ley de igualdad, sobre ayudas de minimis, sobre si recuperamos o no el IVA. Entonces, eso habrá que marcar la casilla de que declaramos responsable de las declaraciones responsables. ¿Vale? Y atentos en la Seguridad Social y Hacienda, porque tenéis que autorizar. Si no presentáis los papeles de certificados de Seguridad Social y Hacienda, tendréis que hacer una, tendréis que marcar ese tick para autorizarnos, ¿vale? El tema de ayudas de Minimis, que algunos igual, pues bueno, si no nos ha tocado unas ayudas europeas, ¿vale? Eh, puede ser que no controlemos que, bueno, las ayudas de Minimis son unas ayudas de, que vienen desde Europa y en este tipo de ayudas se puede recibir un máximo de 200.000 euros cada eh, los tres años, es decir, 2022, 2021 y 2020, o sea, los tres últimos años. Por lo tanto, si habéis recibido alguna ayuda, minimis tenéis que decirlo, y tenéis que decir la cuantía. ¿vale? Si habéis recibido alguna ayuda, repito, en el 20, en el 21 o en el 22. ¿Mm? Y del mismo modo tenéis que tener en cuenta que nuestra ayuda también es de minimis, por si luego presentáis... Otras ayudas, pues bueno, la, la cuantía que recibáis de esta ayuda deberíais declararla en las siguientes ayudas de minimis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un anexo de formulario de, de la solicitud y luego lo que es un proyecto de digitalización, ¿vale? En el que los gastos subvencionables que habéis comentado antes, una aplicación, ¿eh? una, una serie de ordenadores, de equipos informáticos, etcétera tenéis que decir, ¿Por qué los adquirís, vale? Entonces, en este proyecto se pondrían tanto objetivos como finalidades del proyecto y describir un poco en qué habéis hecho esas inversiones, eh, qué acciones se quieren realizar, hacia qué población eh, va dirigida, quién va a ser el beneficiario, si nuestra propia empresa, si nuestros usuarios, etcétera, ¿Vale? Luego estaría una serie de documentos ¿eh? que, son, que son justificar ya que habéis pagado todo, ¿vale? Porque, como hemos dicho, es tanto eh, solicitud como justificación a la vez, ¿vale? Hacemos individualizada, hacemos de esa manera, hacemos tanto la, los, lo que queremos presentar y que ya lo hemos pagado. Entonces, presentaríamos una cuenta justificativa, unas facturas, unos justificantes de pago y el F, aquí tenéis que tener en cuenta un tema que es elección de proveedores, ¿vale? Esto por temas de eficiencia y e eficacia, en la, cuando compramos algo que va a ser subvencionado y supera los 12.000 euros masiva IVA, ¿Eh? una aplicación o tal, pues tenemos que guiarnos por una serie de criterios ¿eh? y, y de eficiencia. Una serie de criterios de eficiencia que uno de los requisitos que nos pide, por ejemplo, es tener tres presupuestos sobre lo que vamos a comprar de manera que cojamos el más barato o si no hemos comprado el más barato nos diga por qué cogemos ese presupuesto. vale esos anexos están todos en la web. Bueno, luego si hay alguna duda podríamos estar en contacto. ¿De acuerdo? Entonces, luego estaría el de subcontratación, ¿eh? otro anexo que es el de transparencia, otro anexo que sería una memoria donde acreditéis como empresas que, hay, que habéis realizado, que estáis eh, haciendo actividades abiertas a la participación del público, ¿vale? y luego en el caso de que sea vuestro, la primera vez y no tenga vuestro número de cuenta del Gobierno de Navarra, pues bueno, un documento que es el solicitud de abono por, transfer por transferencia. ¿Vale? Importante, todos los documentos, bueno, ya que van a ser eh, digitalizados y si hacemos todo de manera digitalizada, bueno, habría que pasar a PDF para firmarlos, ¿de acuerdo? Con la, firma, con la misma firma electrónica. Y lo que sí queremos poner especial atención es en una serie de obligaciones de la entidad. Como he dicho inicialmente, es una, una subvención que la cabeza es Europa. Entonces, nos pone una serie de exigencias que… Eh, debemos tener en cuenta, la primera de ellas, que durante dos años tenemos que tener esos bienes, esas inversiones que hemos tenido, tenemos que mantener desde la resolución de concesión y abono, ¿vale? Una vez que se os diga, oye, si os concede y se os abona esta cuantía, esta cuantía" pues durante dos años debemos tenerla. Otra, que toda la documentación justificativa de esta mención tenéis que tenerla tres años, ¿vale? Otro tema que, que exige este tipo de subvenciones es llevar un sistema de contabilidad aparte o asignarles por lo menos un código contable adecuado ¿eh? a, todas las que, a todas las transacciones que están relacionadas con este proyecto. Y, por último, una publicidad de ayuda ¿eh? de esta ayuda europea en vuestra web, de acuerdo, de manera que en las bases de la convocatoria veáis, ahí, ahí veréis qué logo, qué frase debéis poner y tiene que estar visible. ¿De acuerdo? ¿Por qué os decimos esto? Que atención, porque tenemos en cualquier momento, puede haber una serie de, de inspecciones y en el caso de que algo no se cumpla, nos podrían exigir un reintegro de la guantía eh, que se os ha subvencionado. ¿Vale? Entonces, bueno, en un principio, esta sería la convocatoria a grandes rasgos. Nosotros la idea es eh, publicar, o sea, publicar ya eh, lo que es la convocatoria bueno, más que publicar, dejarla en el catálogo de trámites para que podáis vosotros eh, acceder a los documentos. ¿eh? Y en un principio, eso sería un resumen, ¿eh? a grosso modo, de lo que es la convocatoria. Vaya, a partir de aquí, pues bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ¿eh? estaríamos ya un poco dispuestos a... A lo no que queráis preguntar. ¿Puedes poner... Eso, eso los pone contactos. Ah. Espera un poco... No, Ahí. Entonces... No, más no sé. las no tienen ellos ocultados? Preguntas. Entonces, preguntas... A ver, Javier hace por aquí una pregunta ¿eh? a través del chat. A ver si queréis podéis desactivar también el micrófono, pero bueno. Pregunta a ver si además de autónomos y empresas caben otras entidades de promoción, clubes. En un principio, para lo que son esta partida de 400.000 euros, solo son empresas o autónomos, ¿vale? Con esos requisitos que hemos escrito. Luego hay otros 400.000 euros, que es la reunión que tenemos a posteriori que son para entidades de para entidades deportivas, que están consideradas en el registro, ¿vale? Y en principio es una convocatoria similar, pero las partidas van destinadas a diferentes tipos de, de entidades. Se han sacado, en una, una convocatoria, se han sacado dos líneas de ayuda. Una para empresas y autónomos del sector deportivo y otra para entidades deportivas y ánimo de lucro. Federaciones, clubes, clubes deportivos, entes de promoción deportiva, ¿vale? Entonces, los requisitos son semejantes, pero las partidas, las líneas, las partidas son con un código diferente. Entonces, eh, eh, y cada, cada cantidad, eh, cada entidad se puede acoger a una de las dos, ¿vale? Eso es. Bueno, eh, Javier, entiendo que hemos respondido a tu pregunta. Si no, nos preguntas o por el chat o, el o por el la micrófono, página, micrófono, ¿vale? El Sí, ¿no? El desarrollo de una página sí, web sí. En un principio, eh, Aldor, ¿vale? Nos comenta otra cosilla a través del chat a ver si eh, lo que es el desarrollo de unas páginas web o actualización, etcétera, si está contemplado como proyecto. Eh, si se considera, ¿vale? Lo que es un software o, o eh, en el apartado B que es de software o licencia, ¿vale? Ese desarrollo de páginas web, sí. ¿Mm? Otra cosa es que haya una persona, o sea, perdón, que haya una empresa que pague eh, su página web, que haga un, una cuota anual o mensual porque le mantengan la web. En ese caso no, ¿vale? Pero que le desarrollen una web, la actualicen o le hagan modificaciones en su propia web para tener nuevos contenidos de su, de su empresa, eh, eso sí que entraría, ¿vale? De todas las maneras, eh, igual ahora la información ha sido eh, muy intensa y, y una vez que cogemos la, la convocatoria en, en la página web y la analicéis, os pueden surgir más dudas. No os preocupéis y con toda tranquilidad trasladarnos esas dudas al instituto para que en la medida que podamos os, os contestemos, ¿vale? En la, eh, en la misma página web habrá un teléfono y un correo de consulta para que nos podáis trasladar estas dudas. Eso es. ¿Más preguntas? Aparecen varios comentarios ahí escritos en que ha quedado bastante clara la exposición de la convocatoria. Volvemos a repetir, si una vez que la leáis con tranquilidad y la analicéis y os queden dudas, pues como ha comentado mi compañero José Mari, os dirigís con tranquilidad y os contestaremos si en la medida que podamos y si no haremos esa consulta a Proyección Internacional, si acaso nosotros no la tenemos clara, pero esperemos que sí. Pues nada, gracias. e eh, Invitaros a, a, a poder echar la, la, este tipo de ayudas que es importante y creo que bien, están bien subvencionadas, casi con un 90%.